Hola a todos, para quien no me conoce, mi nombre es Betty Cárdenas. Hoy vengo a enseñarles a elaborar un maxi arete en alambrismo. Para la elaboración de nuestro maxi arete vamos a utilizar alambre calibre 18 en tono plateado y calibre 26. Las herramientas a utilizar son nuestra pinza de silicona, nuestra pinza mandril 6 en 1, una pinza de corte fino, una pinza plana sin dientes, pinza cónica, nuestra pinza de corte grueso y mandril multiforma circular, perlas Número 10 en tono hematita, perlas número 8 en el mismo tono y rondel plateado número 3. Bueno, para iniciar primero vamos a trabajar sobre el rollo, no vamos a cortar y lo primero que debemos hacer siempre es alisar nuestro alambre. Vamos a empezar trabajando con nuestro alambre calibre 18 y lo vamos a alisar. Suavemente hay algo que les quiero recomendar cuando utilizan la pinza, es que nunca la lleven hasta el final, siempre nuestro alambre va a tener unas punticas y si ustedes pasan la pinza hasta el final se les va a hacer este tipo de marcas y se va a gastar muy fácil la silicona. Entonces lo que hacemos es suavizarlo pero nunca lo tiramos hasta el final, ahí cuando está en la punta llegamos. Hasta ahí. Entonces lo suavizan por todos sus lados sin hacer tampoco mucha presión. ¿Listo? Y aquí les voy a explicar también algo sobre las pinzas. es Esta le llamo yo pinza de corte de precisión porque es un poco más delgada. Y esta una pinza de corte grueso. Cuando yo necesito cortar un alambre grueso es preferible usar este tipo de pinzas. Entonces voy a cortar esta puntita aquí, cubro y corto, ¿sí? Porque estas, a pesar de que son unas pinzas muy finas, siempre se tienden a despicar cuando hacemos unos cortes de alambre grueso. Entonces vamos a trabajar iniciando a hacer nuestra base en la, de la parte circular, la parte de abajo, Vamos a trabajar con nuestra pinza. Mandril 6 en 1 porque tiene 6 tamaños de círculo. Y en este momento vamos a trabajar con la número 6. ¿Cómo distinguen ustedes la número 6? Es la más gruesa. Entonces tenemos los impares y los pares. 1, 3, 5, 2, 4, 6. Y esta pinza ustedes van a empezar. Organizando su alambre van a colocarlo en el centro de la pinza y independientemente de donde, si ustedes giran su mano, miren yo trabajo hacia adentro, van a mirar el movimiento de mi mano, miren trabajo hacia adentro mi mano, yo suelto, agarro, suelto, agarro, suelto, agarro hasta que yo tenga un círculo. Hay personas que la trabajan hacia afuera, hacen este movimiento. Quiere decir que su pinza tiene que estar adentro, o sea, tendría que estar en este lado. Como yo trabajo hacia adentro, la tengo que tener mi número afuera, la pinza que estoy trabajando. Entonces, así vamos a elaborar 10 círculos. Miren. Y siempre voy a tirar en este momento, voy a tirar siempre... Mi alambre por encima. Estiro. Vamos a ir haciendo unos círculos paralelos. Bueno, ya tengo mis 10 aros consecutivos. 2, 4, 6, 8, 10. Voy a cortar. Miren, donde corto, corto aquí, en el centro del arco. Yo cubro. Siempre debo cubrir mi alambre cuando lo estoy cortando. Listo. Corto. Reviso que acá tengo una puntita, esa también la voy a cortar. Tomo una pinza plana y organizo. Entonces aquí le voy a empezar a dar forma. Voy a trabajar con la parte del mandril, del mango del mandril primero. Vamos a darle una pequeña vueltica, despacio, y irle dando como forma. Entonces vamos a cortar 35 centímetros del alambre calibre 26 y voy a empezar a hacer, vamos a tomar, miren, la parte de los cortes la voy a dejar para atrás. Voy a empezar haciendo un amarre plano. ¿Cómo es un amarre plano? Es un amarre que no te puede quedar montado. Tiene que ser un amarre muy bien terminado. Entonces, tomo uno de mis extremos. Lo meto en una argollita, yo siempre dejo un pedacito para sostenerme, puede ser un centímetro y con el largo me amarro. Sostengo, entro a mi argolla del frente, no dejo que el alambre se vaya formando nuditos. Sostengo con esta mano y con la otra voy tejiendo. Siempre sostengo, trato de sostener con dos dedos para no deformar el trabajo. Entro. Sostengo. y este pedacito me ayuda a sostenerme, no lo voy a cortar todavía. Miren un amarre plano tiene que tener, no puede estar montado, por eso le llamamos amarre plano. Uno al lado del otro listo y aquí ya estoy lista para empezar a colocar mis perlas entonces voy a tomar una perla número 10 y miren lo que vamos a hacer para colocarlas Entonces estoy aquí voy a ir al círculo del frente miren me voy a meter en el círculo del frente ¿Cierto? Y voy a regresar donde está mi perla, en el círculo que está mi perla. Esta vez me voy a meter por el lado de acá bajito. Despacio. Y con esta mano sostengo y con esta voy amarrando. Listo, siguiente. Coloco la siguiente perla. ¿Qué va haciendo esto? Que vamos a ir asegurando nuestra base. Entonces, coloco mi perla, cojo la punta del alambre y entro en el círculo del frente, el siguiente. No en el mismo donde está la perla. Entro allí y ahora sí me devuelvo. Voy a trabajarlo por el lado izquierdo, digámoslo, siempre. Si me meto aquí por el lado izquierdo, por el lado izquierdo siempre voy a entrar del alambre. Entonces vuelvo y entro allí. Y halo, que les quede templadito. Asimismo vamos a llegar hasta acá, hasta el final. Bueno, entonces aquí estamos, miren, aquí estamos terminando. Quiero mostrarles cómo se termina. Vamos a colocar nuestra última perla. ¿Sí? Y aquí tengo esta puntita, vamos a cortar y aquí es donde venimos a usar nuestro cortafrío de precisión. Cortamos, aplanamos, no nos puede quedar ninguna punta de alambre por ahí. Raspando, revisamos que eso esté bien organizadito. y vamos a ir a terminar aquí aseguro bien y doy otra vueltica porque aquí ya estoy terminando listo Nunca en alambre se hacen ni amarres ni nudos, nada. Recuerden que esto tiene memoria, entonces el alambre lo que hacemos es que cortamos el sobrante. Pueden ver que pueden cortar un poquito menos de lo que yo corté, pero nunca es bueno trabajar a ras los alambres. Entonces, con la pinza plana me ayudo a que no me queden ningún tipo de punta exceso de alambre ahora sí llevamos esto otra vez al mandril y buscamos el que nos va a dar la forma final hacemos presión para que se nos acomode Entonces tenemos nuestra primera parte del arete elaborado. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a decorar para luego seguir con el topo. Para decorar vamos a utilizar unas rondelas o rondeles número 3 en tono plata. Para ello también vamos a usar calibre 26 y vamos a trabajar con 35 centímetros. Entonces... Por lo general siempre cuando hacemos este tipo de accesorios, recuerden que esto es mucho de, de crear y de imaginarnos las cosas, entonces por lo general siempre decoran en la parte de afuera. Hoy vamos a hacer un decorado que nos va a ir a los centros, en estas partes de la lama, aquí donde están las uniones. Entonces yo voy a tomar, voy a dejar una puntica. Vamos a empezar colocando seis. Rondelitas 4 y 5. Bueno, aquí podemos mirar cómo están colocadas, las vamos a colocar como bordeando la parte interna de la perla y vamos a tratar un poquito de tapar como el esqueleto que está acá, que es esta parte de acá adentro que no la alcanzan como a ver mucho. Listo, entonces vamos a ir bordeando, miren como en un esta parte. Vamos a colocar 5 perlitas por cada uno. Entonces me voy a colocar aquí, miren donde tengo mi unión y voy a hacer un amarrecito en esta unión. Un amarre es que voy a dar 2 máximo tres vueltas allí. Lo mismo de siempre, nunca corto todavía hasta que yo no termine el trabajo. Entonces miren dónde la voy a colocar, coloqué 2, 4, 5, me voy a ir aquí donde amarré los intermedios y voy a salir por este triangulito que se nos forma ahí, por ahí voy a salir. Entonces entro, estoy por encima, voy a ir atrás y salgo por ahí. espacio, sostengo con estos dos y con estos dos alo. No más, no voy a dar más vueltas. Voy a colocar otra vez otros cinco. ¿Sí? Sostengo, coloco mi alambre y entro por el triangulito. El alambre entra de atrás hacia adelante. Vamos a hacer la última y de ahí ya es repetitivo el trabajo hasta tener decoradas todas las 10. 2, 4, 5. Acomodo, sostengo, voy por encima y entro por el triangulito. No me estoy amarrando a ninguna de las partes de la base. Me estoy amarrando, estoy sosteniendo sobre esto. Bueno, entonces aquí ya estoy terminando a colocar mis últimas cinco. Recuerden que acá todavía tenemos donde iniciamos, ya lo podemos cortar. Vamos a utilizar una pincita plana. Vamos a alar bien. vamos a cortar ese exceso y aplanamos revisamos que esas puntas no estén chuzando listo tengo una puntica Salió. Ahí. Listo. y vamos a tapar todo este nudito que tenemos aquí con nuestra rondela, aquí y ahí vamos a terminar les vamos a dar una vuelta ahí sí completa miren Sostengo, paso aquí con fuerza por medio de estas dos y doy otra vueltita. Siempre que vamos a terminar un trabajo, damos entre dos a tres vueltas. Aquí con dos vueltas me parece que es suficiente. Corto, como es un alambre delgado, utilizo y en un espacio angosto utilizo mi pinza de corte de precisión. Y este lo acomodamos aquí. Reviso que no quede nada. ¿Listo? Ya tenemos nuestra parte de abajo decorada. Ahora vamos a seguir con el topo. Bueno, aquí eh, algo que de pronto yo difiero un poco es en el calibre para realizar los topos. Me gusta usar el calibre 20 y muchas eh, van a ver tutoriales donde trabajamos con 18, este lo voy a trabajar con 18, pero ¿Cuál es la diferencia? Lo que pasa es que muchas veces, bueno esto le llamo yo pin, que es lo que pasa por la perforación de la oreja, aquí tenemos que colocar un tope o una mariposa muchas veces cuando trabajamos con calibre 20 que para mí sería el ideal por el grosor no conseguimos cuando trabajamos perdón con calibre 18 eh, no conseguimos una mariposa que, que entre aquí que calce aquí entonces raspa mucho el alambre y a veces el calibre 20 queda muy endeble entonces como voy a hacer una espiral y no lleva amarre lo eso lo voy a trabajar. En calibre 18 pero yo lo dejo ya a, a disposición de ustedes como lo quieren elaborar para elaborar nuestro topo vamos a empezar haciendo un espiral cerrado siempre voy a dejar el pin debes medir entre 1.2 y 1.5 siempre que voy a empezar yo siempre voy a dejar 2 centímetros al final ya le doy la medida que deseo yo siempre dejo 2 centímetros, entonces allí dejamos los 2 centímetros. Voy a tomar una pinza cónica y voy a hacer una argollita en la parte más delgada de la pinza. Miren, despacio, despacio, giro, giro y lo paso por encima. Y lo hago lo más circular que yo pueda. Estoy allí. Y doy otra media vuelta. Estoy aquí. ¿Sí? Cuando estoy allí, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar. Volteo. Tomo una pinza plana. Y. Coloco. El poste paradito. ¿Sí? Le hago como un quiebre y ahí lo coloco. tenemos esto de frente así debe estar voy a tomar mi pinza cónica de nuevo y empiezo a tirarlo en diagonal Mira. sostengo con la pinza y tiro cuando ya tengo casi que dos vueltas ahora sí voy a sostener preferiblemente plano, preferiblemente con la pinza de silicona. ¿Por qué? Porque voy siempre a hacer un poco de fuerza y si yo tomo una pinza plana voy a pelar el alambre porque le voy a hacer presión. Aquí al inicio es un poquito difícil porque ella empieza como a deslizarse. Entonces es de paciencia. Voy a volver a tomar la pinza cónica y despacio... Voy a darle otra vueltita aquí. Miren, si yo tomo pinzas, lo más probable es que se me marque el alambre. Entonces, preferiblemente no usar esa pinza, sino hacer todo lo posible porque nuestra pinza de silicona sea la que nos ayude. Despacio, giro y voy a dar cinco vueltas para el centro. ¿Dónde inicio vuelta? Inicio vuelta donde empecé, donde doblé nuestro pin. Aquí llevo 1, 2, 3, 4. Aquí se me estaba deformando un poco. Me voy a devolver. Voy a lisar. Retomo aquí. Espacio. Cuento, llevo 1, 2, 3, 4 y 5. Y donde termino las 5, pues donde inicié, en la parte de arriba. 5. Ahora voy a tomar mi pinza 6 en 1 y voy a trabajar esta parte de acá. Aquí tenemos 2, 4, 6, 7 argollas. Y esas argollas las he elaborado en la pinza número 5. Recuerden que les hablé que esta pinza es de 6 tiempos. Ahora voy a trabajar el número 5. Listo, Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en nuestra base. Miren, miren que hay mucho espacio aquí. ¿Yo qué estoy haciendo? Estoy girando, girando, girando. Pero cuando llego aquí no puedo dejar este espacio. Entonces, ¿qué hago? Me devuelvo con mi mano. Miren, devuelvo la pinza un poco acercándola a la anterior. Y esta me tiene que quedar un poco en diagonal. Vamos de nuevo coloco la pinza y empiezo a girar, giro, giro, despacio y como me quedo tan lejos simplemente me devuelvo con la misma pinza acercándola a la anterior. Vamos a tomar nuestra pinza de corte grueso, voy a girar este un poquitico aquí para poderlo cortar. cortar con este preferiblemente cuando son alambres gruesos sostengo y corto aquí ya tenemos la estructura de nuestro topo qué vamos a hacer lo mismo que trabajamos en la base vamos a colocar nuestras piedras y a decorar con los rondeles para colocarle este momento vamos a trabajar unos perlas número 8 aquí hay algo que de pronto si ustedes eh, les voy a dar como una indicación si de pronto van a trabajar con otro tamaño de, de, de piedra ustedes quieren saber qué número de pinza le sirve. Entonces toman un poquito, pedacito de alambre que tengan. Por ejemplo, a la número 8. Esta. Entonces yo digo, bueno, de pronto en la 4. Vamos a ver. Hago un circulito. Y coloco mi piedra allí. Miren. Entra. Pero, ¿qué va a pasar? Cuando yo la vaya a amarrar, no voy a tener espacio. Quiere decir que yo necesito colocarla en un circulito un poco más grande. Entonces así probamos los tamaños. ¿Por qué lo digo? Porque a veces estas pinzas, no todas vienen con... Eh, las diferentes pinzas que usamos no traen la misma eh, numeración, por así decirlo, los mismos milímetros. Entonces toca probar. Vamos a sacar alambre calibre 26 para hacer nuestro amarre y para eso vamos a utilizar 30 centímetros. Aquí en este momento vamos a, a, a decorar todo con el mismo trozo de alambre. Hago lo mismo, inicio haciendo un amarrecito plano. Para unir estas dos que están suelticas, siempre dejo unos 2, 3 centímetros y amarro uno que me quede al lado del otro. ¿Cuánto amarro? Máximo 3 vueltas. No debemos amarrar tanto los amarres cuando los hacemos colocamos demasiado amarre se ve fea la pieza hay que eh, tratar de cuidar los detalles entonces aquí ya es suficiente no la voy a cortar todavía recuerden porque a veces necesitamos un pedacito al final o bueno pasa algo siempre preferimos pulir al final la pieza bueno aquí ya mire aquí estoy terminando ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar un poquito el espiral y lo voy a tratar de colocar acá encima. Recuerden que a este no se le dio forma ni nada. La forma la dio el espiral, el centro. Entonces, voy a pulir aquí, corto, porque ya voy a colocar mi última. a plano, siempre nuestras puntitas y coloco el último. Vamos a cortar otro alambrito aparte, número 26, para colocar nuestras rondelitas. Aquí vamos a tratar de asegurar un poquito el pin. Vamos a colocar con fuerza. Voy a ir por la parte de atrás. Me suelta una vuelta. Esto es opcional, pero hay personas que sienten y les da miedo porque esto a veces siente que va a quedar endeble. Entonces el mismo alambre lo traigo por detrás y le voy a dar dos vueltas aquí al pin. Una, dos vueltas y voy a regresar acá. Regreso. Y doy vuelta, halo con fuerza y él ahí queda más firme, con fuerza, y aquí ya puedo cortar. Si ustedes de pronto les parece que no se ve bien esta parte de aquí, ¿qué pueden hacer? También asegurar un poquito este, hacerles un amarrecito en la parte del centro. Aquí abren un poquito y van sosteniendo esto. Ya lo dejo a criterio de ustedes. Yo lo he colocado así. pero también podemos trabajarlo de esa manera. Vamos a sacar otro alambre calibre 26 para colocar ya nuestras rondeles. Número 3. Vamos a trabajar con 25 centímetros. Y para esto... Vamos a hacerlo de la misma manera que trabajamos el centro. Entonces me voy a hacer aquí en el amarre, en esta parte. Miren, voy a entrar por la parte de atrás, sostengo y doy una vueltita. Como la perla acá es más pequeña, pues vamos a necesitar menos rondeles para decorar Reto con fuerza ahora lo cortamos al final entonces voy a colocar eh, los rondelcitos Uno. para este vamos a hacer con 4 abajo necesitamos 5 aquí vamos a hacer 4 lo mismo, coloco cuatro, sostengo, voy por encima y entro por el triangulito que tenemos ahí. Y aprieto con fuerza. damos dos a tres vueltas aquí me parece que con dos es suficiente queda muy bien ahí cortamos y aplanamos bueno. ya tienen la parte del topo en flor Recuerden que les dije, el pin debe medir máximo 1.5. Recuerden que aquí tenemos casi que 2 centímetros. Yo por lo general lo marco siempre con un marcadorcito. Me está sobrando casi medio centímetro. Entonces aquí yo sé que tengo que cortar. Sostengo, cubro, corto. Y para los que no tienen redondeador de puntas, no lo manejamos, no lo tengo. En este momento, entonces, un tip que les voy a dar es, vamos a tomar una limita. He cortado el inicio. Vamos a tomar, ustedes pueden tomar un pedacito de lija. Miren, es una lija normal. Y hacia un mismo lado lijar. o en su defecto que todas tenemos en casa una limita de uñas y tomo y sogo hacia un mismo lado siempre bueno para unir nuestro arete vamos a realizar dos argollas en la pinza número uno en la más pequeña giro una vuelta Giro dos vueltas. De esta manera. Aplanamos bien la puntica. Y en este caso, si sí voy a usar mi pinza. Con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la pinza gruesa no me va a entrar aquí. Entonces, como es una pinza... Con mucho cuidado de tratar de que no corte tanto con la punta voy a cortar despacio sostengo miren que corté donde estaba el inicio una dos y la vamos a colocar en una argolla de acá pero en dos de esta. Entonces, aquí vamos a usar, vamos a abrir nuestra argollita. Vamos a buscar donde hicimos los amarres, va a ser esa la parte de arriba, voy a colocar allí, y acá voy a fijarme bien dónde está el pin. El pin está de esta manera, quiere decir que paralelo al pin yo tengo que colocar. Con mucho cuidado porque es una argolla muy pequeña, no la suelto. Tomo otra pinza y voy a empezar a cerrar despacio. Ahí quedó cerrada, voy a tomar la otra argolla, lo mismo, abro. La coloco en una de las la argolla grande aquí. Entra, sostengo para que me entre en el otro. Empiezo a cerrarla. Que Es un poquito más difícil la manipulación de la argolla, por lo que es una argolla tan pequeña. Y ahí ya cerró. Verificamos en todos los espacios donde trabajamos con alambre que no nos queden partes que rayen o algo y ya tenemos terminado nuestros maxi aretes en tono plata y perla hematita Espero les haya gustado este video, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle clic a la campanita y comentar qué otros videos quieren ver en nuestro canal. Sígueme en mis redes sociales como BC Joyería Artesanal en Instagram y en Facebook como Betty Cárdenas Joyería Artesanal. Nah.